Ahorita dejamos en el tapete el debate de John Biden y el presidente Donald Trump. Es un debate que dejó mucho que desear, un debate que mucha gente lo ha catalogado como no un debate, sino una gallera, una discusión, donde el presidente eh, Donald Trump llevó a su terreno al ex vicepresidente John Biden, al terreno incluso personal, donde le mencionó problemas de sus hijos uno de ellos que lamentablemente tiene problemas incluso hasta con el consumo de sustancia prohibida eh, John Biden fue más polite como dicen los norteamericanos más educado eh, aún así eh, Donald Trump no respondieron bueno ambos no respondieron las cinco principales eh, causas de este debate que era lo que es la salud el tema ¿verdad? del COVID, eh, el tema económico, del desempleo que hay eh, hoy en día en los Estados Unidos, entre otros eh, tópicos. Están previstos eh, tres debates, ya ayer fue el primero. Eh, el próximo debate eh, tengo entendido que va a ser eh, en el estado de la Florida, eh, un debate que va a ser prácticamente con una gran comunidad latina. La Florida, que es uno de los distritos eh, que aporta más votos, o uno de los que aporta más votos para las aspiraciones de ambos. Eh, entonces vamos a ver de qué forma esto puede ser eh, eh, llevado a un debate un poquito más profesional, más equitativo, menos nocivo. E incluso el presentador Chris Wallace de la cadena Fox, que es la cadena que está quien armó este debate. Eh, se vio entre la espada y la pared, incluso un, un periodista de, de larga data y de experiencia como Chris Wallach, eh, no pudo controlar principalmente a Donald Trump. Donald Trump que eh, prácticamente no dejaba hablar eh, ni siquiera al, al, al moderador Chris Wallace, como también a, a su oponente eh, John Biden. John Biden eh, no se fue por lo personal, eh, trató de manejar la situación, pero... Eh, Donald Trump fue muy agresivo. Aún así, los analistas internacionales dicen que hubo un empate y que quizás eh, Joe Biden tuvo un, un, una ligera ventaja ante Donald Trump. Sabemos que Donald Trump está en una situación y se habló también el tema de los impuestos que en los últimos años eh, solamente ha presentado eh, como pago de impuestos al IRS eh, 750 dólares. Algo que... ¿verdad? nos llama poderosamente la atención. Veloz, está con nosotros. Vamos a ver, Veloz está tratando de hacer contacto eh, con la gobernadora, pero hemos tenido eh, un poquito de falla técnica con la conexión. Veloz. Bueno, sí, estamos tratando de hacer la conexión con... La gobernadora de La Vega, la señora Luisa Altagracia Jiménez, en lo que hacemos el contacto, agregar algunos comentarios sobre el tema del debate del día de ayer, el primer debate entre los candidatos Joe Biden y Donald Trump. Evidentemente en ese punto de los impuestos, algo muy destacable, que fue el fuerte que quiso destacar Joe Biden en contra de Donald Trump, una respuesta letal le dio... Pero aparte de que dijo que los impuestos eh, tanto del año 2016 y 2017 fueron millones de dólares, no 700 y algo como se está presumiendo, le dijo que el código fiscal que le daba los beneficios a los empresarios fue aprobado por él fue aprobado por él. Un punto muy importante. En el tema del coronavirus, eh, Donald Trump utilizó la estrategia de que el candidato Joe Biden al inicio no quería que se cerrara el país ni las fronteras como, como presumiblemente hizo Donald Trump, lo que trajo a colación. Estamos hablando que en Estados Unidos hay un alrededor de 200.000 personas que han fallecido. Que han fallecido. Eh, Donald Trump lo que dijo por su parte fue que si no se hubiese cerrado el país, como él no quería que se hiciera, la cifra hubiese alcanzado los 2 millones de fallecidos. También le dijo que ha hecho muchísimo más en 47 meses de lo que él ha hecho. En 47 años Se fue por el tema personal Del hijo igualmente Y una serie de disputas Se dieron, yo insisto, el moderador Que en este caso fue el periodista Chris Wallace, que también tuvo la oportunidad De estar en el año 2016 Cuando era Hillary Clinton Versus Donald Trump No hizo su papel sí. de moderador sí. no Mira, eh, eh, eh, Eso es así veloz ah. Tenemos que ya la licenciada Se está Conectando la gobernadora y vamos en lo que ella